En este vídeo te voy a explicar las tendencias de diseño que se van a dar a lo largo de este año. Mi nombre es Diego Castaño de diegocreativo.com, soy desarrollador web y hoy te voy a contar cuáles van a ser las 10 tendencias de diseño web que van a marcar el paso de 2018 a 2019. Muy atento. es imposible saber a ciencia cierta qué es lo que va a pasar el día de mañana en un entorno tan cambiante como es la web. Pero basándome en las tendencias del año pasado y en los cambios que he visto estos últimos meses, creo que estas son las 10 tendencias que es más probable que veamos a lo largo de este año. Primera tendencia, secciones diagonales. Hasta ahora estamos acostumbrados a que las secciones que dividen una página web fueran rectangulares, pero algunas empresas de renombre han empezado a utilizar diagonales para dividir las secciones. Es decir, que ahora en vez de rectángulos son romboides y como hasta ahora todo el mundo venía utilizando secciones más cuadradas, el utilizar diagonales da la sensación de que ahora estos diseños parecen más jóvenes. Por eso creo que a lo largo de este año más empresas se van a sumar a utilizar diagonales dentro de sus diseños. Segunda tendencia, mayor adopción de los chatbots. La inteligencia artificial sigue avanzando a un ritmo exponencial. Y en concreto, uno de los sistemas que están mejorando a mayor velocidad son las inteligencias conversacionales. Es decir, son las inteligencias que pueden entender las preguntas que hace un humano y tener una conversación prácticamente coherente con él. Además, empresas muy potentes como Facebook o Intercom están ofreciendo un servicio de chatbot que tú puedes embeber en tus páginas web. De este modo es posible dar soporte a los usuarios utilizando inteligencia artificial. Tercera tendencia, aplicaciones web progresivas. En años anteriores, Google venía dando muchísimo bombo a su tecnología AMP, con la que buscaba acelerar el tiempo de carga de las páginas web, sobre todo en dispositivos móviles. Sin embargo, muchas publicaciones han acusado a Google de querer apropiarse de sus contenidos. Y otra queja muy común es que AMP dificulta el proceso de copiar un enlace para compartir ese contenido. Así que Google lo que ha hecho es cambiar el foco de atención y centrarse en dar difusión a otra nueva tecnología, que son las aplicaciones web progresivas. En resumen, lo que se busca con las aplicaciones web progresivas es dar capacidades a las aplicaciones web tradicionales para que hagan ciertas funciones aun cuando la conexión a internet es mala o directamente no hay conexión. India, por ejemplo, es un mercado emergente al que Google presta mucha atención y donde la conexión a internet suele ser intermitente. Por eso, en sus últimas conferencias para desarrolladores, las llamadas GDC, Google está dando mucho bombo a esta tecnología. Cuarta tendencia. Diseños con formas fluidas En años anteriores podíamos ver cómo empresas utilizaban diseños con muchas formas poligonales o poliédricas para dar una sensación de seriedad y complejidad. Pero en 2018 estamos viendo un giro hacia el diseño fluido con formas mucho más curvas y orgánicas. Este tipo de diseño lo han adoptado sobre todo las startups como Later o Anchor. Y estoy seguro de que este año vamos a ver más diseños de este tipo. Quinta tendencia, tipografías más grandes. Hasta ahora se tenía la creencia de que la mayoría de usuarios no hacen scroll cuando entran por primera vez a una página web y por eso era necesario condensar todo el contenido en la sección superior de nuestra página lo que daba lugar a que se utilizara un tamaño de fuente más pequeño. Sin embargo, recientes estudios de experiencia de usuario han revelado que los usuarios actuales hacen más scroll de lo que creíamos. Por eso ahora, marcas como Spotify están utilizando tamaños de fuente más grandes que toman más espacio. Tendencia número 6, mayor adopción de la rejilla CSS. Hasta ahora, si querías hacer un diseño web que fuera responsive, que se adapte a todo tipo de pantallas, no tenías más remedio que utilizar librerías de terceros, como por ejemplo, Bootstrap. La principal ventaja de Bootstrap es que te permitía crear diseños utilizando lo que se llama un sistema de rejilla. Un sistema de rejilla lo que hace es dividir las pantallas en 12 columnas, de modo que tú puedes especificar cuántas columnas debe ocupar cada elemento en cada tipo de dispositivo. Pero el consorcio web, que vio lo que estaba sucediendo, decidió tomar cartas en el asunto y propuso una nueva especificación de CSS para que ya incluyera un sistema de rejilla nativo. Y en 2017 ya hemos visto cómo sitios web superpotentes han empezado a utilizar este sistema de rejillas con mucho éxito. Tendencia número 7. Mueren los anuncios a pantalla completa. Y ya era hora. Seguro que conoces estos banners que saltan nada más entrar a la página, que ocupan toda la pantalla y que solo se pueden cerrar si haces clic en una X minúscula que está en una esquina. Comúnmente se llaman interstitials y Google los ha matado. Y es que Google ha anunciado que va a penalizar a los sitios web que utilicen este tipo de banners. De modo que si muestras anuncios que son muy intrusivos, vas a aparecer más abajo en los resultados de Google. Por eso a lo largo de este año se espera que muchas páginas dejen de utilizarlos. Tendencia número 8. Regresan los botones fantasma. Los ghost buttons o botones fantasma son aquellos que no tienen un color de fondo opaco, sino que son translúcidos o totalmente transparentes. Este tipo de botones ya se venían usando en el pasado, pero cayeron en desuso porque se vio que los usuarios hacían menos clics en los botones fantasma que en los botones opacos. Sin embargo, creo que los botones fantasma están regresando porque son muy útiles para crear jerarquías de acciones. Y me explico. Imagina que en tu página se pueden hacer dos acciones, una principal y una secundaria. Los botones fantasma nos ayudan a dar prioridad a estas acciones. Tendencia número 9. Minería de criptomonedas en el navegador 2017 ha estado marcado por la explosión de las criptomonedas Monedas como Bitcoin, Ethereum o Ripple que han alcanzado precios altísimos con un ritmo exponencial Y esto también ha influido en el estado de la web Algunos servicios, como por ejemplo CoinHive, nos permiten monetizar nuestro sitio web sin tener que poner publicidad Para ello lo que hacen es darnos un pequeño código Javascript que nosotros ponemos en las páginas web y eso hace que los usuarios minen criptomonedas en su navegador. El problema de CoinHive es que requiere de mucha potencia de cálculo para minar criptomonedas en el navegador. Y esto puede provocar que la experiencia sea muy mala, que la web se ralentice, incluso se bloquee completamente o que se sobrecaliente si lo estás viendo en un dispositivo móvil. Por eso una startup ha lanzado una nueva criptomoneda que se llama JSE Coin. El objetivo de esta startup es crear una criptomoneda que requiera de muy poco poder de cómputo para ser minada, de modo que se pueda monetizar un sitio web sin afectar negativamente a la experiencia del usuario. Por ahora esta tecnología está en pruebas, pero se sitúa como un duro competidor a los anuncios tradicionales. Décima y última tendencia. La realidad virtual llega a la web. El consorcio web ha aprobado una especificación que permite a los desarrolladores crear experiencias de realidad virtual directamente en el navegador. Es cierto que aún es pronto para hablar de un cambio radical porque muy pocos dispositivos soportan esta tecnología, pero creo que 2018 va a ser el año en el que dejemos de pensar en diseñar para pantallas cuadradas y empecemos a crear experiencias mucho más inmersivas. Y eso es todo por hoy, si crees que me he dejado alguna tendencia importante déjamelo abajo en un comentario. Si te ha gustado este vídeo acuérdate de darle a me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Y por supuesto, suscríbete al canal para ver más vídeos sobre el desarrollo web creativo.